con el cual hoy concluiremos la misma. Y hoy contamos como invitado a Rubén Gómez, miembro de CADE España, del colectivo HackLab Almería y de la Document Foundation, al cual hoy le he quitado temporalmente el puesto de presentador. <ríe> Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Y nada, adelante, ¿eh? que todas las nuevas generaciones tienen que ir tirando ya. <ríe> a ver qué tal. Eh, como no podía... Como no podía fallar en este fin de temporada, contaremos también con Baltasar Ortega, fundador y editor de KDE Blog, secretario de KDE España, socio de Gene Neulino Valencia. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Maika, y mucho, mucha suerte con tu primer podcast como presentadora. Gracias. El, era un éxito, ya verás. Gracias. Y, bueno, por último, yo misma, Maricarmen Fernández, de CADE España, y que desde aquí quiero animar a los jóvenes pues, a que se animen y a conocer y probar el mundo del software libre. Y no podemos olvidar de la grandísima ayuda que, una vez más, nos brinda Jorge Lama a los mandos del control técnico y de la producción. Gracias, Jorge. Hoy toca hacer un pequeño repaso por todos los episodios de esta temporada y todo lo que nos ha brindado. Que, en mi opinión ha sido muy interesante, pero quiero saber la vuestra. Empezando por Bartasa en general, ¿qué te ha parecido esta temporada? Bueno, esta ha sido una temporada un poquito irregular y creo que marcada un poco por el, por el, el COVID, porque llevamos una temporada así un poco renqueante, nos costó arrancar un poquitín, no, nunca, no estoy hablando de, de calidad de temas porque creo que los temas que hemos tratado en todos los podcasts han sido bastante in, interesantes e importantes y para escucharlos concienzudamente, pero sí que en la periodicidad, eh, tengo que decirlo, somos hombres y mujeres muy, muy ocupadas y a veces encontrar el hueco adecuado para, para hacer esto pues, pues cuesta. Y os puedo asegurar que no es que no queramos, es que no podemos. La vida no, no, no nos da la vida. La vida no me da la vida, pues esto es lo mismo. Pero, pero tuvimos la mala suerte de, de estar un poco confinados en casa y eso pues abrió las posibilidades de, de hacer podcasts un poquito más sencillos, y al final conseguir el objetivo que tenemos al inicio de, de temporada es de llegar a un número de podcasts casi, casi eh, mensuales, casi mensuales. ¿Vale? Y no sé si hemos, hemos llegado, debo decir que tenemos uno perdido por ahí, que ya se recuperará de alguna forma. De aquí quiero pedir disculpas a, a nuestro invitado, no digo nada más. Y bueno, y también quiero destacar de esta temporada, pues lo que tú has dicho anteriormente, la gran labor que está haciendo Jorge Lama en términos de producción para que ganemos ese, ese, ese, ese pico de calidad o ese, esa calidad, como mínimo necesaria para que no sea un suplicio y no sea, eh, sea más difícil escuchar nuestro podcast a no, a no ser que nos a las caras. Eso, eso, eso no, hay, no hay Dios que lo arregle. En resumen, un, una temporada irregular en cuanto a, a podcast que se refiere, y, pero muy interesante. que Yo creo que vale la pena en tiempos cuando tengas tiempo, pues repasarlos. Además, creo que son podcasts que una segunda escucha, una segunda visualización, eh, ganan un poquito más. Cierta, la verdad que coincido bastante contigo. ¿eh? Y bueno, Rubén, eh, ¿algo que quieras destacar tú de los podcasts de, de esta temporada? Bueno, sí, un poco lo que ha dicho Baltasar, ¿no? eh, Primero, eh, creo que hay dos cosas importantes en esta temporada. Una es eh, primeramente tu, tu propia incorporación, ¿no? Que, que yo creo que, que bueno, que ya tocaba también que entrara gente joven y, y, y que entrara, eh, que entrara sangre nueva a, a los podcasts de KDE, ¿no? Y además, pues intentando también pues, tirar de, de, de la gente joven, ¿no? Y en segundo lugar, pues como, como bien ha señalado Baltasar. Eh, pues eh, efectivamente la incorporación de Jorge, ¿no? que ya llevábamos tiempo persiguiendo ese objetivo de, de ir mejorando a, a nivel técnico y, y bueno, pues Jorge en un momento determinado se, se ofreció a tal y, y pues muy amablemente y muy generosamente por su, eh, por su parte y aceptamos esa, esa propuesta que nos estaba lanzando y yo creo que, que poco a poco hemos ido mejorando. Yo creo que ya en estos últimos podcasts se nota bastante el nivel de la mejora en cuanto a calidad, y, y, y todavía lo que seguimos esperando es que la cosa mejore, ¿no? eh, que también por ejemplo esta temporada quizás hemos tenido incluso menos problemas de, de conexión que otras veces, que, que ha sido la cosa un poquito más de, más de aquella forma, ¿no? y, y bueno, sí, el, por línea general la temporada es lo que ha dicho Baltasar, ha sido un poco irregular, eh, yo creo que ha sido un año difícil para todos, o un curso difícil para todos, no más que un año, ¿no? porque las temporadas las empezamos en septiembre las terminamos en julio, creo que sí vamos a cubrir el, los objetivos que son 11 capítulos por, por temporada y, y bueno, como bien ha dicho Baltasar, todos capítulos muy interesantes, unos de más actualidad, otros de menos actualidad, eh, otros unos más intemporales, otros más temporales, pero no por eso menos interesantes, ¿no? eh, hemos cubierto pues desde a veces nos ha tocado cubrir esa esa novedad más, más acuciante ¿no? A, eh, para, para, eh, pues para aclarar algún tema, cosa ¿no? que se estaba pues es, disparando rumores o disparando pensamientos extraños, como fue el, el problema de, de, de la QT, ¿no? de, de la QT Company, y pues eh, con, comprendimos que era interesante aclararlo. ¿no? Y, y después, pues bueno, pues otras cosas que son, un poco más habituales, ¿no? Pues los nuevos lanzamientos de plasma o de las aplicaciones. Y en definitiva, pues nada, también hemos cumplido esta temporada con una promesa que nos faltó la, la temporada pasada, que fue que fue terminar la serie sobre software libre y arte, ¿no? Y lo que sí se nos ha quedado en el tintero es que este año pretendíamos hacer una nueva serie de eh, temáticas sobre, sobre unos temas, y no lo hemos podido hacer. Yo creo que ha sido complicado para todos y la irrupción del virus y del confinamiento ha terminado un poco de, de llenar un poco ese ese trabajo que ya teníamos y nos lo, nos lo ha duplicado. Nos lo duplicó. Así que eso quizá un poco lo que ha marcado la temporada. Si me permitís un, po, un inciso que antes se me ha comentarlo. Eh, creo que también habría que destacar que es, hemos, hemos pasado de hacer los podcasts en directo a hacerlos en diferido, e diciendo, bueno, hicimos una, una pequeña votación en el grupo de Telegram de Cañas y Bravas, un poco en el K de Blog y, y nos nuestra no cuenta de Twitter, y en pos de ganar calidad, pues decidimos eh, hacerlos en diferido para ver si ganábamos esa calidad. Eso no, no significa que aunque... Jorge me está mirando un poco mal, que un día intentamos hacer uno en directo a ver cómo, cómo nos sale y si se si puede hacer como, como, como toca, como, como Linus Torvalds quisiera, pero bueno, eso en un futuro. Y otra cosa que quisiera añadir, y es que mi mala memoria hacía que eh, Maika no hubiese empezado esta temporada, sino que ya llevaba con nosotros como mínimo un par de temporadas, y no lo digo de broma, o sea, mi cabeza está tan, tan mal, que yo pensaba en mi que Maika llevaba con nosotros ya, pues desde hace como mínimo la temporada pasada, con lo, mí, por, con lo, con lo cual para mí no era una novedad, por eso no, ni se me ha pasado por la cabeza, me ha tocado repasar ahora mismo los podcasts y decir, jolín, de verdad, si Maika está desde hace, hace nada, pero bueno, en mi cabeza es como si hubiese pasado hace mil años, soy así. Entonces creo que es porque me he integrado bien. <risa> Eso sin duda alguna. Efectivamente, sin duda alguna. Bueno, ya habéis hablado, bueno, habéis hecho algún inciso sobre cosas que vamos a hablar más adelante. Pero antes de continuar, vamos a hacer un pequeño resumen de todos los que, de todos los capítulos, todos los podcasts que hemos tenido en la temporada. Así que entre uno y otro pues podéis aclarar cualquier cosita que vaya a llamar la atención en cada uno o lo que sea, ¿no? El primero que hicimos eh, trataba sobre Jure y KDE, en el que básicamente pues, explicamos lo que era Jure, cómo usarlo y la relación que tenía con KDE. Adelante. Empiezo yo mismo, Venga. porque este, este creo que, que salió por culpa mía, o gracias a mí, como eso ya es, depende del oyente, y creo que, que fue muy interesante porque tuvimos con nosotros a a varios desarrolladores de Jurex. El objetivo, bueno, la razón era porque Jurex había dado, sal, había dado salto a Plasma, a escritorio Plasma, con lo cual mmm, de repente el poten, los, los potenciales usuarios de Jurex eh, de KG, aún estaban con los profesores que, que había, que había, que había unos cuantos. Y, y, y fue muy interesante, porque es el... Fruto de colaboración, una en pos de ganar que cada vez haya más distribuciones con, con plasma por defecto. Y fue un podcast que me gustó mucho, mucho, mucho. Además, estudiando que sea. Yo tengo pendientes algún artículo en el blog dedicado a Yuri que se lo merece. Y ahora, más nunca, que su papel está en la libre y libre en la en la educación. Como recordé, no recordemos, no olvidemos que, que, que hay dificultades en, en muchos centros por por tener equipos potentes porque no hay dinero entonces Jurex puede, puede solventar este problema. Y también hay que destacar que ya que estamos que, que Jurex ha tenido un lanzamiento tenido una muy reciente en la cual eh, lo que intentaba era facilitar a los docentes y a los alumnos la instalación y el uso de Jurex en sus equipos. Y de hecho tenía una aplicación, no sé si lo sabéis o no, para utilizar Jurex como si fuese una aplicación dentro de Windows, porque en algunas ocasiones si yo, si yo intento instalar una distribución si no tengo los conocimientos adecuados, pues igual puedo tener algún problema. Y dentro de Jurex hay aplicaciones muy, muy interesantes se las he descubierto yo haciendo el artículo, eh, por ejemplo, para crear contenidos digitales que tan necesario va a ser en este 2020-2021. Y claro, Jurex ya me lo proporciona. Y a veces no puedo tener Jurex porque yo no sé hacer una instalación y no puedo tener nadie que me haga una instalación en mi casa. Con lo cual, ahí es donde se ve la diferencia y ahí es donde se explica por qué es importante que haya una distribución... New Linux que esté focalizada para eh, una, la comunidad educativa. Porque resuelve los problemas reales que tiene la comunidad educativa. Que no, no olvidemos que la mayoría somos usuarios bastante noveles o bastante en ciertos, en ciertos temas. Sí, a mí, a mí personalmente este podcast me, me, me gustó mucho, ¿no? Primero porque porque mostró Jures, que era, es una de las distros, yo creo que quizás es de las distros supervivientes, ¿no? de, de, de la moda, o, o bueno, quizás el movimiento que hubo, no, no es un movimiento quizás, sino pero bueno, un poco quizás hubo una moda por parte de las administraciones de hacer todo tipo de distribuciones autonómicas, y Jures es quizás de las supervivientes, ¿no? porque Guadalines, por ejemplo, en Andalucía, malvive. Eh, Lines, que fue la primigenia en, en Extremadura, yo creo que ya desapareció y bueno, no sé si queda la, más en Madrid y, y la catalana no, no recuerdo yo ahora cómo, cómo se llama, ¿no? Pero que realmente es de las pocas supervivientes y además de las pocas que, que quizá con un equipo pequeño de personas y, y eh, con... Con, no vamos a decir poco apoyo, pues no creo que sea poco apoyo, no pero sí con pocos recursos destinados, aunque digamos con cierto apoyo por parte del de nivel político, incluso aunque ha habido cambios de, eh, de signo a, a nivel político no de, de, de los partidos gobernantes, pero han tenido un, un cierto apoyo ahí detrás, ¿no? Y, y, y eso quizá demuestra también que han sabido este equipo de, de trabajo que hay detrás de Jurek, que además por lo visto se ha mantenido en el tiempo y eso es importante y posiblemente también sea una de las claves del éxito de, de esta distribución, pues han sabido hacer ver lo, lo bien que estaban haciendo para que eh, a pesar de los cambios de signo político, pues hayan podido eh, seguir trabajando y seguir manteniendo el proyecto. ¿no? Y, y a mí realmente me gustó mucho ver un poco... Eh, cómo era ese trabajo por detrás, ¿no? por de, eh, ofreciendo ese apoyo a, a todo el equipo docente ¿no? y a toda la infraestructura de los centros, ¿no? que muchas veces no, no se ve. ¿no? Y un poco cómo estaban trabajando también en, en, en la problemática asociada a los centros no, con equipos a veces de, de mucha antigüedad y con, con muy poca capacidad y, y cómo ellos estaban tratando ese problema. ¿no? Y también después, por ejemplo, otro tipo de problemas que incluso se pueden... Eh, se pueden extrapolar a otros otro ámbitos, como el ámbito empresarial, que es, por ejemplo, el tema de, de, eh, pues de sesiones remotas, escritorios remotos y todo este tipo. ¿no? Y ellos estaban trabajando mucho en eso y a mí, a mí personalmente, a nivel personal, me, me llamó mucho la atención. ¿no? Eh, yo creo que lo que más le pudo interesar a, a, al, a nuestros oyentes, a ¿no? eh, nuestro público, fue sobre todo ver cómo ellos estaban trabajando y era, probaban constantemente soluciones nuevas, cómo dieron el paso a, a, a cambiar de escritorio a plasma, que ellos utilizaban otra cosa porque era de, utilizaban menos recursos y cómo, y cómo de alguna forma también ellos se han integrado dentro de la comunidad KDE y han podido se han podido forjar unas colaboraciones que, que han hecho que, que Jure de ese paso y además lo de digamos, con, con mucha... Eh, de tranquilidad, ¿no? O sea, con, con, con peso, ¿no? Lo, lo han sabido hacer, no no ha sido un paso en falso que, hostia, vamos a ver qué sale. No, no, no ha sido un paso totalmente eh, pensado y, y, y probado. ¿no? Y yo creo que eso ha sido un poco lo que más les pudo, quizás, llamar a, a la atención a nuestros oyentes. ¿no? En general, vamos, así, vamos. Y la verdad es que con ellos fue un episodio la más de divertido y, y muy bien. Creo que ha sido quizás de los más multitudinarios que hemos tenido aquí porque teníamos, pues yo qué sé, sean cuatro o cinco o seis personas y se habrán sido de los, de los más multitudinarios que hemos tenido. Dos cositas para puntualizaciones. Primero, creo que Guadalinex ya ha sido descontinuada. Creo recordar que fue noticia hace, hace un par de semanas. Estoy mirando una página web de Wikipedia, dice que es del 2018. Yo creo recordar la noticia hace eso, dos semanas por Twitter, y segundo, eh, la que se llama LinkCat y todavía está activa, es una, una distribución todavía con vida y espero que con una larga vida. Bueno, lo de Guadalajara se veía venir, eh, y de hecho la última versión para Centro, creo que está basada incluso en Ubuntu 16.4, y la sacaron hace ya un tiempecito, ¿sabes? Esa la, me he peleado yo alguna vez con ellos. Y bueno, otra cosa, otra consecuencia de este podcast que hubo es que eh, cuento con, con algunos amigos en, en los en tareas docentes, eh, maestros y, y tal. Y mi consejo siempre, cuando me han venido a preguntar, oh, que estamos con problemas y tal, digo, no te lo pienses, instala Yures. Instala Yures porque eh, es que Jures vendrá en valenciano. No, no, no, no, no. tú puedes ponerlo esto en castellano sin ningún problema. Y, y te garantizo que esta distribución no te va a dejar tirado porque están trabajando en ella, ¿no? Y estoy casi seguro que, que en algunos centros ya va ya habrá algún Jure instalado por ahí seguro, ¿eh? Además, me suena que esta, que la misma familia de Jure ya nos dijo que había un centro por ahí, no sé si en Málaga o no sé dónde dijeron, que habían contactado con ellos para, para integrarlo y lo tenían por allí funcionando, o sea que, que, que, bueno, quizás se pueda convertir un poco en la referencia nacional, ¿no? Y, y oye, bienvenido sea, ¿no? Ojalá Ojalá y de alguna forma eh, los recursos que queden pues también se dediquen a ayudar a, a, a esta distro y sea aprovechable por, por el resto, ¿no? Por el resto de, de la sociedad, ¿no? A, a todos los niveles, ¿no? Ojalá, ojalá. Acabo de encontrar la noticia y era del 17 de julio en que la Junta de Andalucía enteraba a Linux. O sea, que Era algo anunciado. Y sí, esperamos que Jurex, pues de las pocas supervivientes, que tenga larga vida y, y aunque sé que está teniendo dificultades últimamente, algunos un, problemitas que, que se solucionen, ¿vale? Y que espero que los, los políticos tengan un poquito de conocimiento porque porque no saben realmente lo, lo, el bien que está haciendo ese tipo de distribuciones para, para la comunidad eh, y del software libre la verdad que me parece que habéis resumido genial el, el podcast y lo principal, que aunque yo no estuviera presente, yo estaba al otro lado, escuchándolo bueno y el, el segundo fue sobre los nuevos objetivos de KDE que bueno, después de que KDE se marcaran los objetivos, pues cómo no hablar de ellos y de los que se quedaron en el tintero no sé si alguno tiene algo que decir de este bueno, el tema de los nuevos objetivos, pues eh, digamos, es, es algo además que se repetirá próximamente, ¿no? Eh, en concreto estos nuevos, estos nuevos objetivos venían a sustituir a unos objetivos que se, eh, que se fijaron hace dos años y que pues habían cumplido su ciclo, estos objetivos se enmarcan para dos años. Así que posiblemente esta temporada próxima no, pero a la siguiente vamos a tener que volver a hacer dedicar otro podcast a, al tema de los objetivos, ¿no? Eh, yo creo que era necesario, ¿no? Porque todavía creo que hay gente eh, por ahí que está un poco despistada y no, no entiende bien esto de los objetivos. Qué, qué es lo que significa. Y, y bueno, pues nuestro, nuestro principal cometido en el podcast era simplemente pues, explicar qué significaban estos objetivos para, para KDE y explicar en sí los objetivos, ¿no? Además, además de que, de que otra de, de las cosas que estábamos buscando con el podcast era, eh, digamos, de alguna forma, eh, mostrar qué se había conseguido con, lo, con los objetivos anteriores, ¿no? Que, que pues, de, de alguna forma tener esos objetivos había provocado que se, o, o ha provocado que se trabaje más en algunas cosas que se mejoren muchos aspectos de, de nuestro escritorio principalmente y de aplicaciones, ¿no? Y, y cómo tener estos objetivos ha hecho que, digamos, la... la eh, los proyectos que hay dentro de KDE, ¿no? porque creo que, que no podemos considerar a KDE solo un proyecto, sino un conjunto de proyectos, no un macro proyecto, como alguna vez hemos, lo hemos nombrado. Eh, y, y En definitiva, eh, eso es lo que estábamos buscando, ¿no? ver cómo, cómo esos objetivos pues, han conseguido, han llevado a que, que se trabaje de una forma un poco más, más coherente y más unificada. Eh, hacia, hacia un, un camino mejor, ¿no? Y digamos, ese, esa unión de esfuerzos hace que, que todo se acelere, ¿no? Además, tampoco, tampoco, es que, eh, tampoco es que se haya abandonado el resto de cosas, ¿no? Sino que simplemente, pues, en lo que se ha intentado, de alguna forma, ha conllevado que todo un poco lo que trabaje, pues, al final, eh, conlleve, lleve, digamos, en el pensamiento esos objetivos, ¿no? Y, y yo creo que no recuerdo, bueno, sí, efectivamente tuvimos a Antonio, Antonio La Rosa, como desarrollador, y él nos estaba explicando pues un poco que al final sí, resulta que, que, que todo el mundo trabaja un poco con esos objetivos en mente y, y al final, aunque no estés trabajando directamente en esos objetivos, pero estás haciendo, haciendo algo también, con lo cual al final todo eh, todo un poco que se va montando, todas las piezas van, van uniéndose poco a poco, ¿no? Y ese era el objetivo para mí de, de, del podcast, ¿no? Efectivamente, ese fue el objetivo. Y bueno, ya que estamos hablando de los objetivos, si me permitís, lo recordamos en tres, en tres, en tres segundos. Y bueno, lo que podemos hacer es compartir. No sé si se ve eh, los objetivos desde 2019 de cadea. Ve? ¿Los veis? Sí, sí, se ven, Sí, se, se, se ve bien, bien se ve bien. Vale, eh, yo como soy usuario, lo he dicho muchas veces, para mí habían dos que son muy importantes y el tercero que para, para mí se me escapa porque solamente lo utilizaré cuando esté. ¿verdad? Los tres objetivos son la migración a Wayland la consistencia y las aplicaciones. La migración a Wayland a mí se me escapa, es decir, yo que utilice Xorg o Wildland pues a mí se me, hasta aquí no listo, no podré hacer nada, pero y no lo veré, o sea, creo que es si sí, sí o si sí no, pero la consistencia es que estoy viendo. Estoy viendo un trabajo muy importante por parte de la comunidad KDE hacer, para hacer que sus aplicaciones y, y sus, sus eh, notificaciones y que todo esté en consonancia y que todo funcione más o menos como debe funcionar de una forma unificada. Lo cual cosa está, está muy bien. Y el segundo objetivo que yo lo puedo entender y, y ver si se si, si está logrando o no se está logrando, que es el, el de aplicaciones, pues yo veo que sí, se está trabajando mucho en la página web de aplicaciones, está trabajando mucho en, en Discover para que trabaje con las aplicaciones de una forma correcta. Es decir, que eh, en, este, en este, este aspecto creo que la comunidad KDE se marca sus objetivos, intenta cumplir, cumplirlos. No significa que no so, solamente va a cumplir esto, sino que son los, sus tres fundamentales y de momento lo está llevando a buen puerto de una forma, creo que correcta. Pues sí, ciertamente, ese podcast a mí, por ejemplo, me, me parece interesante, no solo a. Bueno, más que, más que nada para los usuarios, porque. por como que un usuario también debe de estar corriente, ¿no? De, de los objetivo aunque no, pues como bien has dicho, hay algunos que ni nos percatemos luego. Pero sabes que la comunidad en sí está trabajando y demás, pues como que te da esa seguridad y ese, no sé, por así decirlo, uno se reconforta viendo a la comunidad que se pone su objetivo y demás. El... Es que, es, que sí. es, es justo eso, Mari Carmen, ¿no? O sea, que también los usuarios eh, sepan en qué se está trabajando, ¿no? Y de alguna forma ellos mismos también están eh, atentos a esos cambios y, y pueden ver el progreso, ¿no? Que de otra forma, pues, eh, no sé, antes, pues, yo que sé, teníamos novedades, pues, no sé qué, tenemos un widget nuevo, un de nuevo. Vale, bueno, pues, lo uso, no lo uso, ¿no? Pero que tú ahora lo que te fijas es un poco, oye, tenemos un objetivo que es consistencia y te das cuenta que hay unos cambios en consoles, por decir uno o en uh -huh. o en yo que sé, o en Kate y dice, "Ah, mira, no, no, pero mira, este cambio lo han hecho porque porque es eh, hace hace consistente con el resto de que, que ya teníamos aquí, ¿no? Que tú antes a lo mejor te hacían un cambio y a lo mejor el objetivo era el mismo, a lo mejor era el mismo, pero sin embargo decías, "Bueno, ¿y por qué han hecho este cambio? A ver, yo no entiendo, ¿no? Y ahora tú le ves un significado a esos cambios, ¿no? que, que también es importante, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué cambian las cosas los desarrolladores? Pues, eh, pues, en este caso, por cumplir un objetivo que es eh, que las aplicaciones sean y el escritorio sean consistentes en, entre sí. Exactamente. Si es que ahí sí que ha quedado más claro ahora que lo has dicho yo, tú, que cuando decía yo. Bueno, el siguiente, el tercero, pues, fue de las novedades de la comunidad. Un poquito como el anterior, ¿no? Informando las novedades de la comunidad, pero estaba recopilándolo en un solo podcast que se intentó hacer más cortito, si no recuerdo mal, pero al final había tantas novedades que quedó como los demás De hecho, este podcast este tipo de podcast, yo creo que si nos planteáramos hacer uno mensual solamente de novedades de, de la comunidad KDE nos daba, nos daba para hacer solamente uno mensual de novedades de KDE porque eh, repasándolo ahora en un poquito, eh, que si la Academia es de 2020, que no, la, que no se ha llegado a realizar, lamentablemente, que una beta de plasma 5.18 LTS, cuando tenemos eh, ver, novedades de plasma todos los meses, una o dos, eh, o, bueno, ojalá pasar todos los meses, una, una donación de 72.000 dólares a la comunidad KDE por parte de la fundación Handshake es decir, pero pero es que si, si te pones a, a rebuscar un poquitín, tenemos novedades de KDE para hacer un podcast de hora, dos horas si puras tres horas todos los meses, pero bueno no no apuremos no este es un tipo de podcast que realmente me gusta mucho, me parecen muy frescos me parecen bastante bastante dinámicos. y creo que no sé, igual en los comentarios no tienen que poner o decir que sí, que no, pero creo que, que a la gente le gusta especialmente. A mí me gustan mucho este tipo. Sí, y, y hay que comentar una cosa importante. Este fue el primer podcast de Mari Carmen. O sea que, que fue la cosa. No vino. Vino un podcast de novedades con una Con novedad. Sí sí, sí la verdad es que este podcast pues fue. Yo pensaba... Sí, sí. Fijaros, fijaros que como estoy mal de la cabeza, porque yo pensaba que, que, que Mike empezó en el número uno. Cuando antes lo ha dicho que era este, de temporada, digo, no, en Juria estaría. Cuando antes lo ha dicho que no estaba en Yuri, pues estoy muy mal, muy mal, lo siento. Ha sido un año largo y Maricarmen lo ha hecho tan bien que ya es que parece que esté con nosotros desde siempre. Entonces, está muy bien. Bueno, mí, se intenta mí, hacer bien. Y no, no, y lo consigue, lo consigues, lo consigues. Y poco a poco, además, se te va notando ya la experiencia, que también parece que no, pero es un grado eso. Eh, este podcast, la verdad, que fue realmente un poco... Eh, pues eso, esas novedades, ¿no? Que, que, que este año habíamos dejado un poco de hacer esa, esa sección de novedades por, precisamente por no alargar los podcasts. y al final los podcasts no están saliendo del mismo tamaño. O sea que no lo sé, no lo sé. Pero bueno, el caso es que, bueno, hicimos ese, ese podcast de novedades, Academy S, eh, que empezábamos con aquello. Es cierto que no se va a poder celebrar en presencial, pero estamos intentando trabajar, bueno, estamos intentando, no, estamos trabajando para... Para, para ver qué pasa con él, ¿no? Eh, ya veremos a ver lo que lo que hacemos. Es cierto que Academy sí lo vamos a tener en, en línea, ¿no? Academy Internacional. Y ya veremos a ver lo que pasa con lo que ocurre con, con Academies, aunque, vale, yo creo que Bartas ha hecho ahí una, un gesto ahí un poquito disimulado, pero bueno, yo creo que tenéis que esperar buenas noticias sobre Academies, ¿vale? Y lo vamos a dejar ahí, ¿no? Eh, después recuerdo, por ejemplo, que ya tuvimos, digamos, un primer encontronazo con el tema de la licencia de QT, que después le dedicamos un programa en exclusiva porque el problema se agravó, etc. Mm, también se comentó el final de la campaña porque fue, o sea, o la campaña del final de Windows 7 y que la FSF eh, sacó, o no, no fuimos nosotros, perdona. Fuimos nosotros que fue una campaña desde el grupo de promo, iniciada por el grupo de promo, y después muy internacional, me refiero, y, y el objetivo era, eh, Windows 7 se acaba, vente a KDE, porque no, no te lo piensas? Salta a KDE, ¿no? Y, bueno, eh, no sabemos bien, bien, bien, bien cómo funciona aquello, pero a mí me suena que yo tenía ya un caso de éxito en, en ese aspecto, eh, en el trabajo. Creo que alguien saltó de Windows 7 a KDE y, además, este chico, este compañero es usuario de, es usuario de Ubuntu y desde que está funcionando con KDE Neon, el chaval dice que le gusta más y que... Y que cuando tenga tiempo posiblemente lo pondrá en su portátil, ¿no? Y bueno, es cierto que repasamos alguna cosita más, aquella donación. Y, y una cosa que sí me parece importante, ¿no? Que estuvimos comentando el tema de el fondo de pantalla de 5.18, Plasma 5.18. Y sobre todo el ganador del vídeo de promoción de, de, de KDE, ¿no? eh, A mí esto me parece una cosa realmente importante, interesante, porque eh, hay mucha gente que dice, bueno, es que yo no soy programador, ¿cómo contribuyo al software libre? es que yo solo soy usuario, ¿no? Y te quedas siempre, o oh, no estoy contribuyendo lo suficiente o, o te quedas un poco en esa sensación de, bueno, es que yo no hago nada. Bueno, pues aquí tenías una oportunidad de, sin ser programador, simplemente teniendo un poquito de, de habilidad y un poco de, eh, de tiempo y quizá dedicación, pues, eh, y de idea evidentemente un poco de idea pues eh, podías colaborar. Y aunque, digamos, tu vídeo o tu fondo no fuera no fuera el ganador, pero bueno, ahí ha quedado tu, tu interés en, en aportar, ¿no? Y es una forma también de hacer es comunidad también de otra forma, ¿no? De, de, de unir a, a los desarrolladores, al equipo de promoción, al equipo de no sé qué, con, con los usuarios en sí, ¿no? Y es una forma de hacer, de hacer piña. O sea, y a mí eso también me parece súper importante, ¿no? Otro, otro tema que, que está bien que no se nos olvide fue todo el tema de la telemetría, que, que había que aclararlo, salió aquel mes y todavía yo creo que hay gente incluso que tiene dudas de oh, ¿me estás piando y no, no, yo creo que que si hay alguien que todavía dude de las intenciones de KDE con el tema de la telemetría, que, que le he eche un vistazo al podcast, que lo repase, porque yo creo que se explicó perfectamente bien. Y cómo venía por defecto apagado. O sea, y, y tenía y tienes todo tu nivel de, de, de lo que quieres compartir con, con la comunidad. no Y eso yo creo que, que es conveniente señalarlo, no porque nunca está de más recordar que eh, que eso ha, ha sufrido un proceso muy largo, muy largo, de más de dos años de, de, de pensar cómo lo hacíamos para no, para no incurrir en, en falta, ¿no? Y, y, y yo creo que la solución se ha adoptado de, de forma correcta y siempre contando con el usuario, que es lo más importante. Pues sí, la verdad es que ese, ese podcast quedó bastante completo y aclaró muchas dudas, sobre todo también con lo de la telemetría, como bien has dicho. El siguiente que hicimos fue, bueno, con la situación del COVID y demás, el de Lino y, tre y teletrabajo, que fue como un podcast especial, ¿no? Que hicisteis con varios invitados de lujo y quedó muy, muy interesante. Este fue... En eh... ese no participé, con lo cual yo no digo nada. Pero bueno, ah, bueno. Eh, fue fabuloso no es cierto que no participara Baltasar, o sea, Baltasar sí participó, pero no quiso estar en cámara, ¿vale? Baltasar fue el que, eh, la idea se lanzó desde el grupo de comunicación y Baltasar fue el que hizo todo el trabajo de juntar a, a las superestrellas que vinieron, porque son superestrellas todos ellos, eh, Juan Feble, eh, Paco Estrada y Yoyo Fernández, y ellos son superestrellas y fue él el que hizo el trabajo de, de juntar a todos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, esta, esta familia, eh, pues, pues se portaron estupendamente, comprendieron a la perfección cuál era la, la idea de hacer ese podcast especial y, y la verdad es que fue un podcast que fue muy, muy, muy, muy divertido eh, y, y sobre todo, realmente fue interesante porque yo pensaba que a lo mejor eh, eh, trabajábamos o, o nos iba a salir un poco con menos nivel de lo habitual. Eh, no con menos nivel en el sentido de porque, eh, no, sino de, de, de que, bueno, que íbamos a tratarle un poco los temas con menos profundidad de, de a lo mejor, de la habitual que solemos hacer. Y no, no, no, no al revés, ¿no? Se, lo que se trató fue con muchísimo nivel todo el tema de teletrabajo y tal. Juan Febles estuvo contando toda su, la experiencia que él estaba teniendo como, como profesor y, y Paco Estrada también estuvo aportando por las cosas que él estaba haciendo. Y, y yo, yo lo mismo de todas las cosas que él había probado. O sea, que fue una cosa que, que, que vamos, que realmente fue muy, muy, muy, muy interesante. ¿no? Y ahí, digamos, fue un poco ya cuando nos, nos pegaron el tirón de orejas, ellos, porque eh, aunque, todos nos seguimos, ¿no? Y ellos, eh, pues, digamos, descubrimos que también eran seguidores y, y, y en cierto modo, admiradores de, del podcast de Cabe España. Y nos tiraron bien, bien, bien de las orejas. Eh, a nivel técnico y ahí ya fue cuando si ya llevábamos tiempo diciendo, bueno, tenemos que trabajar en esto pero era como una cosa, ya la haremos ya la haremos, ahí fue cuando nos dimos cuenta de madre mía, tenemos que ponernos con esto y tenemos que ponernos ya, porque si esta familia nos está diciendo que tenemos que hacerlo, es que no, no, no tiene esto más dirección. así que eh, fue un podcast, realmente fue un podcast divertido, ¿eh? yo creo que estuvimos casi hora y media, como más o menos viene siendo habitual, y se hizo, a mí se me hizo muy corto, muy corto, muy corto, la verdad, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que el resumen no podía ser mejor. Y gracias Baltasar por poner las la imágenes de los invitados y así por lo menos pues le ponemos cara a quienes estuvieron. Es que una de las cosas de hacer los vídeos estos con con eh, vídeos podcast es la oportunidad de ver las caras y claro, eh, ver la cara de Yo, Yo ver la cara de Juan y ver la cara de, de Paco Estrada, que... Es el único de los tres que conozco, pero que de, de verlos en vídeos, pues. Eh, campo. Pues sí. Y bueno, continuando con la temática de, de esta pandemia, ¿no? De estar en casa y demás, el siguiente que hicimos también bueno, fue cosas que haces con KDE, estando encerrado en casa, en el que bueno, damos se trató de dar ideas ¿no? para aportar software libre estando confinado en casa. ¿no? Que yo creo que a más de uno le habrá animado para contribuir un poquito, aunque sea. Eh, pues Moika, de este podcast lo que más me gustó fue la presencia de Alex Paul, que además de un gran amigo es, eh, no, no olvidemos que es el presidente del KDEV, es decir, la fundación que vela por los intereses de la comunidad KDE y tenerlo aquí siempre es una garantía de tener un contrapunto a nuestra visión de simples usuarios y desarrolladores de, de bajo nivel de la comunidad KDE. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso Guardasar, totalmente, ¿no? Además, precisamente a Ley yo le tengo un cariño especial y, y una admiración especial, ¿no? Eh, yo estoy en Cade de España gracias a, a Leis, que aceptó una invitación a venir a una jornada de hackla Almería que, que, que hicimos aquí en Elegido, y, y fue, digamos, un poco a partir de ahí de hablar con él, con, por el que yo me entré, ¿no? acá de España, ¿no? Y, vamos, yo a Leis, eh, la verdad es que, eh, como digo, vamos, es, un, es es excelente en todos los aspectos, es excelente como persona, es excelente como desarrollador, y, y es un excelente gestor, ¿no? Es un, el tío, está siempre ahí, siempre al pie del cañón, le consultas, le dices, nunca tiene una mala palabra, al revés, siempre tiene, tiene, tiene todo el apoyo por su parte, ¿no? O sea que muy bien, ¿no? Y, y, y, y sí, y además, creo que, que tengo que añadir que además la idea del, del podcast, ¿no? De, de, del tema del podcast fue incluso partido de él, ¿no? Porque dijo, bueno, chicos, pues por qué no. Eh, hacemos hacemos esto, ¿no? Que parece interesante, sobre todo ahora al principio del confinamiento y tal. Ya habíamos escuchado que la Wikipedia también estaba ahí tirando la caña, ¿no? La, la gente de Wikimedia, ¿no? Eh, eh, bien, bravo por ellos, ¿no? Así que un poco le copiamos esa idea y, y de alguna forma la, la amplificamos, ¿no? Eh, eh, además, el podcast no fue solo hablar de qué cosas puedes hacer por KDE, ¿no? Sino en general un poco eh, cosas que puedes hacer por KDE, cosas que puedes hacer por el software libre. Y también se comentó, evidentemente, sobre aquella iniciativa de, de, de Wikimedia, ¿no? De, de ponte, quédate en casa y eh, creo que el lema era quédate en casa y edita Wikipedia, ¿no? O sea, que, que, que vamos, que realmente fue muy bien. Mm. De alguna forma, Baltasar, este podcast es una un poco la versión larga de tu charla que precisamente tienes de, de cosas que hacer no siendo desarrollador de, de software, ¿no? Cómo contribuir al software libre, ¿no? Que, que es una de tus charlas estrellas y que siempre más o menos repites, ¿no? Efectivamente, esta, esta es una de, las, de mis, mis charlas favoritas porque creo que si no, el software libre no quiere que sea gratis y si queremos que funcione y no tenemos el apoyo institucional que merecería, pues la única forma de funciones es que todos, con todo granito de arena, de cual... cualquier forma, de forma que sea, bien sea eh, moderando, bien sea moderando un proyecto, sea eh, publicando un video o de... cosas, es cosas. O desecharse a mí. Y se me gusta porque me gusta animar a la gente a que de alguna u otra forma se juegue bien y está haciendo. Sí, la verdad es que, vamos, ya te digo, sí. A mí me parece un podcast, la verdad, realmente muy completo. Eh, creo que cubrimos prácticamente todo, ¿no? Todo un poco, todo eso. En todos los aspectos, ¿no? digamos de alguna forma que se puede eh, colaborar, no desde, desde de, solo soy un usuario, solo soy un usuario de, de ordenador que puedo hacer para ayudar al libre, A, mira soy usuario pero tengo algún pequeño conocimiento y, y hasta bueno soy usuario de Google Libre además se programan y se hacen otros millones de cosas, pues oye bienvenido perfecto, no y, y sí en ese aspecto fue un podcast muy, muy, muy completo. Que además este yo creo que es de los atemporales, ¿no? De lo que hemos comentado al principio, que habría uno que sería más temporales, como puede ser este de las novedades. Pero este es de los atemporales. O sea, este lo ves dentro de 10 años y sigue siendo válido. Porque dices tú, vale, si es que puedo seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces este es un podcast de esos que, que sigue, sigue, sigue, sigue, sigue siendo válido y valdrá este año, vale el que viene, vale el siguiente, vale dentro de 10, ¿no? O sea, es un podcast... Es, esos quizás son los podcasts quizás más valiosos. O, eh, todos son importantes, todos son interesantes, pero este, este además es valioso y es valioso precisamente por eso. Y bueno, el sexto podcast que hicimos fue sobre KDE, Free QT Foundation y QT. Bueno, y también hicimos un apartado del podcast sobre Plasma Big Screen, que básicamente fue dividido en los dos, en el que primero tratamos la polémica que hubo con QT y se intentó aclarar lo máximo posible. Y ya se anunció el proyecto de Plasma Big Screen. Me pido. En la parte. Bueno, la segunda parte. Descripción. ¿no? Y dejó a Frenk. Que hable de este. Que le destaco. En sentido. Pues, un poco Sobre. El viento de Plasma. ¿Tienes buena conexión 4G ahí, Baltasar? Lo digo, eh, lo digo sí, pero tengo te wifi. Ya, pero lo digo porque te conectas con el móvil, con el 4G. No sé si tienes datos ilimitados o algo así. Mm, sí, pero bueno, no lo no voy a hacer ahora eso. Pero, bueno, bueno, el equipo, mmm, el reinicio el equipo. Rubén, ves contestando tú este podcast. Ya está. Vale. Venga, va, de acuerdo. Reinicio. Venga, tírale. Pues, Maricarmen, sí, este podcast fue, la verdad es que fue fue necesario, este fue necesario, ¿no? Porque, porque fue cuando tuvi, se, hubo el problema con el tema de QT, la decisión que había tomado QT y de alguna forma se estaban disparando todos los rumores. Eh, KDE siempre ha tenido digamos, un pequeño mito que fue cierto al principio, muy al principio, y después ya no, no fue cierto, pero de alguna forma, pues este cambio volvía a traer al candelero aquel tema. ¿no? Eh, el tema es que se pensó, y eh, bueno, de hecho, fue cierto al principio, que, que las bibliotecas QT, que son las bibliotecas el, gráficas en las que se basa KDE, pues al principio eran propietarias, pero el, yo no recuerdo si ya para la versión 1.1 o para la versión. Antes de la 2, ya se hicieron eh, tenían una, una licencia dual, ¿no? Eh, que nadie me, me coja ahora esto como pues, palabra de final porque, porque estoy hablando de memoria, ¿no? Pero bueno es cierto que muy al principio esa licencia se cambió a dual y, y, te, y era libre, ¿no? Era el GPL o, o AFL o algo así, no creo que era el GPL y, y digamos esta decisión que, que que tomó QT o que de alguna forma dijo que iba a tomar, pues volvió a traer ese, ese tema en candelero, ¿no? Eh, eh, otra vez KDE con los problemas, bueno, incluso algunos dijo que teníamos que pasarnos a GTK eh, Como, bueno, tuvimos a Albert aquí, ¿no? Que, que si de Aleix antes hemos dicho que es una espléndida persona y que es excelente en todos los aspectos Pues eh, Albert no se le queda atrás, ni mucho menos, ¿no? Y además que, que, que con Albert pues también nos, nos une, creo que todos nos une con él una, una amistad también muy especial, ¿no? Eh, en realidad creo que todos tenemos mucha amistad dentro del grupo KDE, dentro del grupo de KDE España, creo que, que todos tenemos una, una amistad, ¿no? Y esto ya lo digo así como de pasada, que no venía muy a cuento, pero, pero ya lo dejo caer, ¿no? Eh, pues en definitiva, ¿no? Yo creo que Albert eh, explicó perfectamente, ¿no? Y, y, y dio, además él, él lo, lo había visto desde un poco desde desde el inicio había estado un poco en las interioridades de qué lo que estaba pasando con aquello y yo creo que lo explicó perfectamente bien eh, toda la problemática y todo lo que podía ocurrir si, si, si QT de Qt Company eh, tiraba adelante con, con esa con esa decisión ¿no? de, de, de cerrar entre comillas a, a QT ¿no? que, que en realidad no es que dijera que quería cerrarlo ¿no? sino que lo que quería era eh, tardar un año en liberar la, la eh, las versiones ¿no? Eh, la prueba de que eso no ha ido más adelante, yo creo que lo más evidente es que pues, pues que no me he vuelto a ir a hablar del tema, y si no me he vuelto a ir a hablar del tema es que de te, QT te, te Company pues se ha tirado hacia atrás ¿no? eh, yo creo que, que ellos esperaban una cosa o pensaron esto a vos de pronto y, y esto a veces son cosas que ocurren que eh, son cosas que ocurren, que pues, una dirección eh, por la razón que sea, piensa a bote pronto una cosa y no piensa un poco en, en otros puntos de vista o en qué otras cosas puede ocurrir, ¿no? Y, y yo creo que, que el movimiento, digamos, que hubo por parte de la comunidad KDE y por parte de la comunidad del software libre, de ponerse un poco, en intentar hacerle ver a The Qt Company, que ese no era el movimiento más inteligente que podía, que podía hacer. Eh, yo creo que ha sido, fue suficiente para, para hacer recapacitar a DQT Company e insisto, ¿no? El, eh, que no hayamos vuelto a oír hablar de eso desde, desde abril, pues es buen síntoma, es buen síntoma, ¿no? Y, en fin, indudablemente, bueno, indudablemente, indudablemente no. Eh, de alguna forma también sopesamos qué podía pasar si aquello se llegara a pasar, ¿no? Si habría una bifurcación, si habría... Eh, qué pasaría, se incrementaría el trabajo o tal, ¿no? Y, y, bueno, no hubiese sido una buena decisión tampoco para la, eh, para la comunidad de libre. Eh, creo que habríamos seguido hacia adelante, eh, habríamos tenido problemas o problemillas de alguna forma y sobre todo al principio, después ya veríamos a ver lo que pasaba, ¿no? Pero yo creo que no, eh, no ha ido a más y eso es lo, lo, realmente, lo realmente interesante, ¿no? Y en la segunda parte de, del podcast lo que tuvimos fue pues bueno, esa novedad que tuvimos ahí, ¿no? De, de KDE en las pantallas grandes, ¿no? KDE para tu televisión de chorrocientos millones de pulgadas, ¿eh? que, que, O para tu cine en casa con 200 millones de pulgadas en tu pantalla maravillosa. Así que, que nada, eh, es otra alternativa más. Es También de alguna forma es otra prueba de concepto que demuestra que de muy, en KDE también se intenta innovar. Dentro de la comunidad KDE se está intentando innovar y se está intentando hacer eh, otro tipo de cosas y se intentan eh, probar cosas con la interfaz, ver hasta dónde llega la interfaz y ver hasta dónde llega nuestro, eh, nuestra infraestructura ¿no? de, de bibliotecas a, que hay por detrás, no el, el framework ¿no? Que, que sería el marco de trabajo las la, la bibliotecas de infraestructura ¿no? y, y bueno, habrá que ver ¿no? hacia dónde hacia dónde va este proyecto y hacia dónde llega, eh, no sé si Baltasar ahora que se nos ha reincorporado de nuevo eh, eh, Baltasar, que tú sí estabas muy contento con el tema de, de plasma en pantalla grande, ¿verdad? Creo que Baltasar no nos escucha. Bueno, continuamos entonces. Continuamos para Bingo, venga. <risa> pues sí, la verdad que el proyecto para televisión... El... Es, es interesante, sigue siendo interesante y a ver cómo evoluciona, ¿no? El siguiente podcast fue sobre, bueno, fue el lanzamiento de Plasma 519, que curiosamente en las novedades se habló del 518, ¿no? Y ya volvimos al, al 5.19. Y bueno, se habló sobre eso y las novedades de las aplicaciones de KDE en mayo. Que como no pida faltas pues eso, se, se comentó por pues, todo lo que incorporó la nueva actualización y demás. Sí, sí, sí, sí, sí. Aquí hay una cosa que me parece realmente importante, ¿no? Y es que y quizás no estábamos resaltando lo suficiente, ¿no? Porque es, es cierto que más o menos siempre hemos dado alguna reseña de se ha lanzado un nuevo paquete de aplicaciones, una nueva actualización, una nueva, una nueva no sé qué, o la nueva versión de Plasma, ¿no? Y, y bueno, como tú dices, eh, tres podcasts más atrás eh, estábamos hablando de. No, tres, no. Cuatro podcasts más atrás estábamos hablando de, de Plasma 518, del nuevo fondo de Plasma 518, etcétera, etcétera. Y ya de pronto viene Plasma 519, ¿no? O sea que eh, el trabajo que hay continuo dentro de la comunidad y, y de las mejoras que traen Plasma y además un calendario que hay de lanzamientos, ¿no? Y que, y que se cumple estrictamente, ¿no? Es una. Eh, algo que nos hemos marcado nosotros mismos y que de alguna forma eh, eh, pues, relata ¿no? que, que no estas cosas nosotros no las tomamos en serio, que esto no, no es un no es un trabajo como antiguamente se decía, ¿no? El software libre de aficionados, de gente que tiene tiempo libre y tal. No, no, no, no. Eh, puede ser que, que haya parte de la gente que colabora con el software libre, que sea su afición y sea cosa a lo que dedica, pero su, su tiempo libre, pero los proyectos trabajan de una forma seria. A, Incluso contando con, con esta familia que colabora en su, en su tiempo libre y quizá como es algo que hacen eh, con amor, yo creo que podemos emplear esa palabra, hacen con amor eh, con, y, y, por, y por, eh, en cierto modo eh, para demostrar ¿no? su, su capacidad y, y el orgullo de, de, de, de, digamos de, de su trabajo, ¿no? Eh, demostrar de que, que hacen su trabajo bien y tal, ¿no? Pues ellos mismos, eh, la comunidad misma se, se marca que tiene que hacerlo en, en fecha y, y está cumpliendo ese calendario, ¿no? Y, y en ese aspecto, lo que sí me gustaría es un, eh, digamos, pensamiento que vengo teniendo en los últimos tiempos, ¿no? Y, y es que los escritorios en Linux, yo creo que sí están preparados, desde hace mucho tiempo que están preparados, y realmente lo importante son las aplicaciones, ¿no? Entonces, que este podcast en concreto le diera valor a ese lanzamiento o a ese nuevo lanzamiento de las aplicaciones, eh, venía poco a cumplir con eso. ¿no? Eh, eh, yo creo que es importante que realcemos las aplicaciones que tenemos, que las pongamos en el valor que tienen, que no es poco, que no es poco, que muchas veces siempre se habla de que si eh, Genome o... Eh, bueno, porque el escritorio de Genome es que se llama Genome. Entonces, no, no puedo darle otro nombre, ¿no? O, o Plasma, ¿no? En el caso de KDE, o XFCE como escritorio, o el Panteón y tal, y siempre un poco es esa discusión de los escritorios. Los escritorios... Eh, no, no, no. Los escritorios están bien. Los escritorios están conseguidos. Los escritorios están logrados. Los escritorios están por delante. Por regla general, los escritorios de Linux están por delante incluso de los escritorios privativos. Y, y, y si no están por delante que en mi opinión están por delante, pero bueno, es mi opinión y, y me la pueden discutir o me la pueden rebatir o me la pueden hacer cambiar. Pero si no están por delante, por lo menos están al mismo nivel. Entonces, donde tenemos que poner el valor, porque es lo principal y lo que, y lo que tenemos que poner ahora y lo que tenemos quizá casi que trabajar, sin dejar evidentemente el escritorio, ¿no? Con la importancia que tiene. Pero yo creo que es en las aplicaciones. Porque la clave de, de que llegue ese año del escritorio en Linux está en las aplicaciones. Eh, tenemos aplicaciones de primer nivel, pero es que el problema es que no se conocen. Es que no se conocen. Entonces, tenemos que poner ahora el énfasis y, y fijate, o fijaros que, que, que precisamente es uno de los nuevos objetivos dentro de KDE, poner en valor las aplicaciones. Por eso ahora estamos trabajando en las páginas web de las aplicaciones, estamos dándole todo el cariño que necesitaban, porque tenemos aplicaciones de primer nivel, pero no las conoce nadie. Y si no las conoce nadie, pues, pues entonces no va a llegar nunca el año de Linux en el escritorio. Porque dice, sí, sí, el escritorio está muy bien, pero es que las aplicaciones son malas. Pues entonces no hacemos nada. Y, y, además, y además hay otra cosa con el tema de las aplicaciones, que, eh, que las aplicaciones tenemos que hacerlas conocer para que lleguen a más ámbitos. Porque ahora mismo están, digamos, eh, de alguna forma, dejarme que lo denomine así, están en el ámbito doméstico. Y estas aplicaciones tienen que llegar más allá. Tienen que llegar la, al ámbito de la administración pública. Y tienen que llegar al ámbito de la empresa. Y tienen que llegar al ámbito de... de de los sectores, de los abogados, de los ingenieros, de, los, de de las profesiones en sí, de los oficios. Cuando el carpintero de la esquina, digo, no, no, yo para diseñar mis muebles utilizo FreeCAD, y para, para además para enseñárselos al cliente, le hago un renderizado con blender y lo pinto con crita, y estoy diciendo una capullada. Pero, pero, pero cuando el carpintero de la esquina, digamos, eh, diga eso, entonces... No hará falta que digamos nada sobre el año del escritorio en Linux. Es que ese será el año del escritorio en Linux. Y eso viene por las aplicaciones. En mi opinión. En mi opinión. Y creo que es donde estamos pecando, pero por suerte estamos en el camino de, de solucionarlo. Y por eso, este podcast eh, creo que reviste una importancia especial. Este quizás no será tan atemporal como, como el que estuvimos, como hemos comentado antes, de 20 cosas por hacer por cada ello eso vale libre. Quizás sea más temporal. Pero la importancia que tiene... Es, ma es mayor, es mayor. Eh, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Rubén. Y creo que justamente, eh, para complementar lo que decías, eh, viene el siguiente podcast. Pero bueno, ahora hablaremos del make-up. Eh, simplemente comentarte que creo que quizá la clave está en que debemos portar o se deben portar las aplicaciones mal que nos pese a los Linuxeros de Pro, al escritorio Windows. Y creo que ese es la pequeña, el pequeño hándicap que tenemos cuando los usuarios vean que las aplicaciones New Linux son mejores que las aplicaciones privativas, eh, dirán, pues, vale, ¿y por qué no cambia? Ya del todo, ya hago el cambio al escritorio. Aunque no obstante, hay una cosa que no estoy a cabo, a, del todo de acuerdo contigo y es que creo que el año de Linux del escritorio sea cuando sea el año de los dispositivos dispositivos Linux. Será el año en que el hardware Linux triunfe, entonces ya será el año de Linux en escritorio. Mientras tanto, todos los años serán los años de Linux para el escritorio. No, pero pero mira, Bartasar, es cierto que necesitamos dispositivos dispositivos Linux que vengan ya con Linux instalado, pero es que aún así eh, yo conozco ciertos ámbitos en que es que no hay aplicaciones directamente no hay aplicaciones. Entonces, por ejemplo, y esto ya me recuerda que es verdad, que fue en este podcast, que creo que tuvimos tuvimos entre José y yo ahí una especie ahí de un pequeño rafe pero con cariño, siempre con cariño. Y es precisamente donde yo creo que, que el tema del nuevo formato de las aplicaciones, el formato Flashpack, va a ayudar en eso. ¿Por qué? Eh, porque que tú solo necesites empaquetar de una forma y no en 20.000 paquetes distintos, que si paquetes DEP, que si paquetes RPM, que si paquetes en PKG, que me parece, no, PKG son los de, bueno, sí, los de Arch, los de Love Wire, los de no sé qué y tal y qué cual, pues que tú solo te tengas que preocupar de empaquetar en Flatpak o en Snap, eh, pues va a hacer que aplicaciones que nos faltan, que no existen dentro del software libre, que son propietarias, y bueno, pues ya está, es lo que hay, ¿no? Hay ciertas cosas que son propietarias y que no las tenemos. El día que tengamos eh, alternativas en, en, en software libre, pues, pues se utilice, las utilizaremos. Pero si no las hay, pues por lo menos que tengamos las propietarias. Y yo creo que precisamente ese formato de paquetes es el que nos va a ayudar a que vengan más aplicaciones a Gennel Y además, yo soy de la opinión que además nuestras aplicaciones van a recorrer ese camino contrario, ese que, que tú decías de que hay que ir hacia, hacia Windows, hacia MacOS, pues eh, yo creo que Flashback o y Snap mmm, pod, pueden o podrían ayudar en ese, en ese aspecto. Y, y por eso me parece también realmente importante ese, ese formato. ¿eh? Que no es un formato que a mí me guste, ¿eh? ojo y lo digo, ¿eh? pero sí creo que es un formato que va a venir a, a, ayudar, a ayudar en ese aspecto. Pues, simplemente. Eh... Como bien estáis diciendo, eh, todo se resume en, en visibilizar más en sí las aplicaciones, porque es verdad que se conocen mucho los escritorios, o por lo menos gente que no está dentro del software libre sí conoce que hay, por ejemplo, varios escritorios y demás, pero no conocen las aplicaciones. Eso a mí me ha sorprendido bastante. Que digan, ay, sí, yo es que... Bueno, en tal sitio, pues sí, he cogido Ubuntu, no sé qué, tal y cual, pero nadie va a hablar de las aplicaciones. Gente que conozco que dibuja no sabe de la existencia de Krita. O, o... gente que edita música en el conservatorio y demás no conocen aplicaciones tampoco de software libre y mira que hay unas cuantas. Entonces, ciertamente sí que se tiene que... Quedar a ver ¿no? lo que son la, las aplicaciones y que son igualmente de potentes o más, incluso algunas que, que del software privativo. Y bueno, también por la, el podcast siguiente, ¿no? Iba un poco de eso, como bien ha dicho Baltasar, ¿no? que en el que tratábamos pues, KDE y software libre para el arte, continuando con la, la saga de vídeos de la temporada anterior, pero en este caso de vídeo, en el que por fin se terminó ¿no? la serie y demás que justamente me pareció muy interesante, también por el invitado que lo explicó, Chapo, la verdad, y es que hay un sinfín de aplicaciones que no conocemos, que son muy, muy, muy potentes, y simplemente eso, pues intentar visibilizarlas y, y creo que con los podcast e y mencionándolo más, pues aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Eh, de este podcast creo que tengo una palabra solo que es Danichu, eh, escucharlo y verlo y encima tengo el gusto de conocerlo en persona, pues creo que es un podcast que es simplemente por verlo a él y escucharlo a él vale la pena 100%, además de que creo que es de los podcasts que más he aprendido porque he descubierto un sinfín de aplicaciones que, gast que igual gasto, igual no, pero bueno, sé que están ahí y que en un momento determinado de mi vida puedo eh, no solo echar mano de ellas, sino que recomendarlas para otras personas. De hecho, creo que en el grupo de Telegram de Cañas y Bravas ya hemos hecho referencia como mínimo un par de veces a ese podcast porque aparecían personas que requerían cierto tipo de aplicaciones. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Baltasar. Este ha sido uno de los podcasts que de nuevo vuelven a ser valiosos eh, por todo lo que se habló, ya no solo de las aplicaciones en sí, sino que incluso nos metimos a nivel técnico, se declararon un poco toda esa, eh, todas esas novedades que sobre todo había tenido cada Live, y efectivamente, como dice Baltasar, ya se ha referido un par de veces en el grupo de, de, de Cañas y Bravas, en el grupo de Telegram, y en general, y ya por unir con la temporada pasada, Creo que todos estos podcasts que dedicamos a, al arte eh, han sido todos de no perdérselo Han sido todos de no perdérselo ¿no? Porque además hemos hablado con gente eh, de altísimo nivel. Eh, recuerdo de imagen que tuvimos a Antonio La Rosa, que a lo mejor no es un profesional de, de la imagen, pero él... Pff, joder, es que Antonio... Bueno, es que es bueno en todo lo que hace, ¿no? Entonces, él, él le gusta la fotografía y, y claro, pues... Eh, pff, pues que, que, que te se pone a hablar de fotografía y dice, no, no, si yo no sé, ya, tú no sabes, vale, pues pues, pues bueno, pues entonces, en fin, ya entendéis lo que, lo que quiero decir, ¿no? Eh, tuvimos a un invitado de México, a ay, no me acuerdo del nombre del chico, sé que el apellido de las Flores, no me acuerdo si era, bueno, no, no me acuerdo de él, ahora que me perdone, lo siento, pero el apellido si era Flores, que también era abogado, pero hacía cosas de dibujo, hacía en encrita y estaba intentando colaborar y tal. Y también nos habló de las cosas que él hacía. O sea, eh, un nivelazo, ¿no? Eh, me acuerdo de música que, digamos, me, me, me tocó especialmente la fibra, ¿no? Que tuvimos a, a Paco Vila, a Francisco Vila, que... que pff, madre mía. Cualquiera que esté un poquito metido en el mundo de, de Lilipón, de la edición de partituras y tal, eh, por lo menos en, castel, en castellano sabe perfectamente quién es Paco, Paco Vila, ¿no? Y, y bueno, y nos demostró que controlaba de edición de partitura y controlaba de, de 10 millones más de cosas, ¿no? O sea que, que es un poco eso, ¿no? Y, y este, digamos, ha sido el colofón que, que hemos tenido con esa serie de software, de software libre y arte, y que de Dani, que es otro que decía que no, yo no sé nada, pues eh, nos ha demostrado que, vamos, que si eso es no saber nada... Pues, pues entonces ya está, ¿no? Los que. Hay por ahí gente que dice, no, yo sé. Bueno, pues seguro que después de escuchar a Dani dicen, yo decía que sabía. Y efectivamente nos brindó un podcast que, que recorrimos entero de arriba abajo. Eh, además, como anécdota, yo creo que en la primera pregunta eh, el tío contestó y, y ya no, nos hizo por lo medio podcast, porque en la primera ya no lo contestó todo, ¿no? Y prácticamente. Y, pero bueno, muy bien, la verdad es que un podcast también, este fue también fue otro que, que no, tiene, no, no tiene desperdicio en, en ningún momento, en ningún momento también. Bueno y el último sin contar este, fue el lanzamiento de Slimbook 3, KDE Slimbook 3, que sin duda una grata sorpresa sobre todo para los que buscan un portátil nuevo, ¿no? Pues eh, lo mejor de los podcasts es que al final eh, creas amigos y tienes grandes amigos, con lo cual, eh, claro, tener a Alejandro López entre nosotros y más sabiendo que es un hombre muy ocupado eh, y por muchas razones que ya, ya veremos pronto, esperemos que todo, todo le salga bien, eh, pues fue la presentación de otro dispositivo con Linux de KDE Slimbook, el KDE Slimbook 3, que para mí es, pues, es un proyecto súper, súper importante. Lo he repetido muchas veces. Creo que el año del Linux en escritorio aparecerá cuando tengamos muchos dispositivos Linux para comprar y que los usuarios lo compren y que no saben que están gastando Linux. Esa es la idea principal. Y bueno, pues fue un podcast muy interesante. Me encantó el vídeo ese del láser. Sinceramente, debo reconocer que el vídeo del láser fue muy chulo. Y fue un, fue un podcast de, de dientes largos por tener un cacharrito que sé que no tendré. Yo igual tengo con suerte el KD limbook 5, ojalá que mi KD limbook funcione mucho tiempo y que no me haga falta comprar nada nuevo. Y fue súper interesante por, por, por ver el background que, que hay detrás de un proyecto como este de la necesidad de tener muchos más proyectos como este. No me cansa de repetirlo y que cada deslímico está muy bien, pero ojalá hubiesen 15, 15 eh, marcas comerciales y que el usuario pudiera elegir. Eh, también me hago eco de la petición eterna de Rubén. Quiero mi convertible y con su cacharro imposible o increíble o no, simplemente es el cacharro que, que tendremos en un futuro simple y llanamente. Así que Rubén es un visionario. Y pues eso, pues fue un podcast, como todo lo de temporada, realmente fantástico y fabuloso. Eh, sí, yo también coincido, eh, sobre todo lo del vídeo de enlace, del, del vídeo de enlace no se nos va de los ojos, eh, y, y todo, vamos, eh, es que, bueno, es... La verdad que son ese tipo de cosas que, que me imagino que si la ves todos los días, pues ya al final te vale. Pero la primera vez sí es llamativa y es como que, oh, esto no puedo apartar los ojos de él, que tiene? Tiene un poder de atracción, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, de Baltasar, en que en cuanto tengamos dispositivos con Linux, pues también va a llegar ese año. De escritorio Yo creo que es un poco, es, es un poco, está, está todo en la misma línea, ¿no? Tendremos más dispositivos con Linux, con lo cual, digamos, en el ámbito doméstico... Eh, habrá más Linux, con lo cual eh, esto atraerá que se creen más aplicaciones, que se creen más aplicaciones, hará que se creen más equipos con Linux y, y al final eh, eh, será un poco todo en, en, en esa línea. ¿no? Eh, ¿Qué más comentar de ese podcast? Pues, eh, bueno, aparte de la presencia de Alejandro, como tú bien has dicho, que, que es un tío que está súper ocupado y que sacó el rato para, para estar con nosotros y hablar de del nuevo dispositivo y sobre todo de todo ese trasfondo de colaboración y de, y de y ya de, digamos, de conjunción que hay entre la comunidad KDE y el Limbus, ¿no? que ya son cuatro años trabajando, digamos, ¿no? y ya se nota, pues eh, un poco, pues sí, eh, la importancia de ese KDE el Limbus 3, que como tú dices, nos puso a todos los dientes largos, y, y nada, un podcast que, que recomendamos, que además lanzamos prácticamente hace dos semanas, o sea, que, que vamos, que es que está de actualidad, no, no, no, no vamos a decir nada nuevo al respecto, nuestro, nuestro oyente, nuestro público ya lo habrá visto, lo habrá escuchado y ellos mismos sacan su, sus propias conclusiones ¿no? al respecto. Bueno, por, por desgracia ya no podemos contar con Baltasar lo que queda del podcast, así que antes de que te vayas. Eh, voy a lanzarte una pregunta off topic casi se podría decir pero bueno adelantándonos a lo que viene después eh, sobre la academy de de que yo, el marito va a hacer una charla y al final no pudo ser a qué se debe o de qué iba a ser si se puede saber ¿O... Bueno, pues, lo que puedas contar. Claro, no voy a contar demasiado intimidades de Academy porque no toca. Pero bueno, eh, resulta que eh, como siempre que hay una internacional intento lanzar una charla y que me la, que me la apoyen, que me la, que me la acepten, eh, lo, hice, lo conseguí en, a, en a Coruña y para mí es un compromiso porque mi inglés es bastante chapucero, pero bueno, eh, de tripas corazón, lo intentas. Y bueno, la sorpresa es que este año he lanzado, que a ver si me he una charla, que era sobre eh, cómo usar el escritorio KDE, Plasma KDE, de una forma súper inteligente y súper eficiente. Y para mi sorpresa, grata sorpresa, eh, no ha sido aceptada. ¿Y por qué digo que grata sorpresa? Porque eso significa que hay muchas charlas y de mucho nivel eh, que nos esperan del 14, del 4 al 11, aunque en realidad las charlas serán el día 4 y el día 5, si no recuerdo mal, o el día 5 y el día 6 de septiembre, en línea. Con lo cual, pues vale, no tendréis mi charla en inglés, no tendré la vergüenza de que mis alumnos por octava vez encuentren en mi charla chapurreando inglés diciendo que mal lo haces. Y digo, pues vale, hazlo tú, hazlo tú, que sabes tanto inglés. Eh, pero bueno, tendréis, eso significa que tendréis charlas súper interesantes, súper novedosas y esa misma la podéis encontrar en Jurex que participé este año en el 2020. Si buscáis Jurex KDE, aparecerá mi, mi, mi charla sobre esta cosita que hice y que iba a hacer en la Academia. Simplemente era eso. Y bueno, sí, como ha dicho Mike lo siento mucho, pero me tengo que despedir. Eh, eh, un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos vosotros, los oyentes. Un fuerte abrazo a, a Jorge, que está detrás de los controles técnicos, a Rubén y a Maika, que lo está haciendo estupendamente bien. Y nos vemos la temporada que viene. Besos, abrazos, hasta luego. Hasta <risa> luego. Hasta luego, Baltasar. Y bueno, pues re reanudando el tema de los podcasts que hemos hecho esta temporada desde aquí primero de todo quería agradecer a todos los invitados que han estado y participantes y demás porque no sería lo mismo sin ellos y la verdad que aportan aportan mucho porque se nota que saben sobre los temas y dan un punto, un punto de vista muy interesante sobre bueno, cada uno en lo suyo que, que bueno pues agradecerles desde aquí y que bueno que seguro que están invitados para más podcast. Eh, continuando con preguntas, eh, ¿hay, Rubén, ¿hay algún podcast de esta temporada que a ti te haya llamado especialmente la atención? ¿Alguno concreto por algo? Ya que hemos hecho el resumen. Es complicado, es complicado esa... Yo creo que no se puede... Es difícil, ¿no? Porque todos han tenido algún momento alguna cosa que te llama la atención, ¿no? Incluso, eh... incluso pues, pues ya digo, no ese digamos que fue un poco más improvisado, un poco más eh, sin guión, porque de todos más o menos elaboramos el guión, pero por ejemplo ese, ese que hicimos especial con Jojo, con, con Juan Febles y con Paco Estrada... Este iba más sin guión, ¿no? Teníamos cuatro ideas generales sobre las que íbamos a hablar, pero no hubo una serie de preguntas preparadas como suele ser habitual y tal. Y, y ese, yo creo que fue especial por, digamos, por un poco por la motivación, por eh, eh, la implicación de, de ellos también. Y, y fue un poco especial en, en ese sentido, ¿no? Pero después, pues, por ejemplo, pues, pues son todos, es que todos tienen algún momento especial, ¿no? Eh, eh, pues eh, el, el de Jures a mí eh, me, me gustó especialmente por, porque tocaban cosas que a mí me interesaban personalmente ¿no? y, y eh, todo el tema de infraestructura, cosas que tenían mucho que ver con cosas que, que hago um, eh, digamos en, en la empresa eh, o, el de, o el de las cosas que, que hacer en casa para contribuir con el software libre pues porque a ley llevaba un tiempo sin venir y pues, pues siempre pues siempre es muy especial que Aleix esté con nosotros, o también pues Albert, también lleva un tiempo sin venir, ¿no? Es un poco también un poco, eh, todos tienen algo especial, es muy difícil quedarte con, con uno en concreto. No creo que haya sobresalido ninguno en especial esta temporada, ¿no? Y creo que todos nuestros, nuestros podcasts son, digamos, de, de nivel y, y ninguno sobresale más que otro, ¿no? Eh, a lo mejor... Algún oyente en especial, pues, tiene dice, no, no, yo creo que este fue de, de un poco más nivel o de un poco tal. Pues, pues, bueno, eh, puede ser, ¿no? Pero a lo mejor es por algo que atañe en, en particular a, a esa persona. Eh, todos cuentan con algún momento especial y todos son especiales en sí mismos, ¿no? Y, y después está un poco lo que tú dices, ¿no? El tema de los invitados. Eh, es cierto que yo creo que es evidente para todo el mundo que más o menos contamos con un elenco fijo, que pues eh, Baltasar eres tú y soy yo más o menos ahí un poco haciendo las labores de presentación, de, de moderación y tal. Y, y después pues eh, Albert, eh, Aleix, Adrián y José, que actúan mucho como invitados porque, pues bueno, pues evidentemente ellos son expertos. Ellos están muy metidos dentro de la comunidad KDE y, y saben muy bien lo que se cuece, digamos, de, de puertas para adentro, ¿no? Incluso lo que no es tan evidente para, para otros, ¿no? Eh, aunque sigamos las listas de cada Community o las listas de, eh, de promo estemos en el grupo de tal, pero ellos eh, de alguna forma captan un poco más ese, ese trasfondo que, que puede haber, ¿no? Porque también llevan muchísimos años dentro de la comunidad y, y aparte están pues implicados en unos niveles que, que, pues, que otros pues, no estamos tan a ese nivel, ¿no? Entonces, eh, eh, pues son invitados, pero son parte del elenco fijo, ¿no? Y, y, y es cierto que a veces contamos con, con esos invitados especiales que le dan un, un brillo especial a los podcasts, ¿no? Es como, eh, pues, el año pasado trajimos a, a Juan... Ay, no, no me acuerdo, tenía un apellido eh, especial, eh, era un poco extraño, ¿no? Juan, no, no me acuerdo, eh, y tal, que, que, que era el desarrollador principal, o el que empezó con el desarrollo del, del motor Godot este, ¿no? Y, y, y este otro chico, el francés... Eh, que, que, que, también, que, que también estaba muy metido en el desarrollo de 0AD, ¿no? Pues, pues, pues esto no es muy normal escucharlos y, y además no es muy normal escucharlos en castellano, ¿no? O sea, es que encima yo creo que hacemos una labor importante cuando traemos a este tipo de, de invitados, ¿no? Eh, de invitados especiales, ¿no? Eh, porque no siempre tenemos esa oportunidad de, de escuchar a esta gente, ¿no? Y, y como digo, pues en castellano todavía menos, ¿no? Porque a veces en inglés pues siempre como que hay más opciones, ¿no? Entonces, estos, estos invitados especiales, el equipo de Jures este año, eh, del Podcast Perdido, ese invitado que, que tenemos también, ¿no? Que, que espero que el Podcast Perdido salga... Por lo menos la primera parte salga antes que este, ¿no? Porque si no va a ser raro que sea este el podcast final de temporada y después lancemos otro más, ¿no? Pero, pero bueno, de hecho voy a intentar, cuando terminemos, a ver si por lo menos la primera parte termino de, termino de editarla, que está en mi mano. Y, y bueno, pues este, este invitado que tuvimos en este podcast también fue, también fue una cosa que, que le da un especial brillo, ¿no? Porque el tema que se trató eh, era un tema tal y, y él es una persona que está implicada en en ese tema a un nivel muy profundo. No, no recuerdo si este año, quizás con la problemática añadida de, del virus, creo que no hemos tenido muchos más invitados así especiales, ¿no? Pero las, la, la temporada pasada sí los tuvimos, tuvimos a, a tal, ¿no? Y todas las temporadas solemos tener, ¿no? Esta temporada ha sido difícil, problemas de agenda eh, que hemos tenido todos, eh, el problema del virus, pues yo creo que nos ha dejado muy cansados a todos. Eh, bueno, vamos a descansar este mes de agosto y, y ahora en septiembre ya, ya veremos a ver lo que nos espera la, la temporada que la temporada próxima. Pues sí, ciertamente el virus esto está en casa, puede parecer que, que bueno, si estoy en casa tengo más tiempo mentira, creo que a todos nos ha pillado a destiempo pero bueno, aún así creo que hemos cumplido bastante y hemos tenido también invitados muy muy interesantes. Y bueno, esta pregunta iba a ser un inicio para Baltasar, pero ahora te la lanzo a ti. Que es que, ¿sabes cómo se ha visto la temporada desde fuera? En plan, si ha tenido buena aceptación por los oyentes, los comentarios se han sido más positivos o no. En cuanto, bueno, en cuanto a números, yo creo que vamos un poco en la línea de, lo, la línea de números que normalmente llevamos. Que normalmente siempre es, es más alto en las plataformas de audio, de solo audio. Que las plataformas de vídeo eh, no, sí, más o menos estamos en la línea. Hay algún, algún podcast en concreto que siempre suele eh, subir un poco más. El de cada Live, por ejemplo, tiene más visualizaciones o, que siempre le cuesta arrancar el nivel de visualizaciones a los podcasts, pero tiene más visualizaciones. El, los podcasts que, que hacemos cuando presentamos estas novedades, como pueden ser el, el Linbus 3, el KDE Slimbus 3, pues también suele tener mucho muchas más visualizaciones. De hecho, el podcast que tenemos con más visualizaciones fue el que dedicamos al lanzamiento del primer KD, KD Slimbook. Y de hecho, creo que tiene es creo que es el único de los nuestros que supera, eh, supera las 2.000 visualizaciones. O sea, que, que ya es un, es un hito importante. no Y bueno, la aceptación, bien. Yo tengo, normalmente suelo repasar los podcasts a ver cómo han quedado y también incluso por por, por verme los fallos que, que uno pueda cometer, ¿no? Intentar siempre corregirlos, intentar siempre mejorar. Y a veces no los puedo ver en el momento de terminarlo, sino que los veo a lo mejor al mes o lo veo a la semana. Y, y yo veo que van teniendo comentarios, que eso eh, antes quizás no los teníamos. Y eso también lo que delata es que, que estamos ganando en calidad, con lo cual, digamos, eh, de alguna forma... Hace que la gente también se vea un poco más implicada con el podcast, que lo siga con mayor interés. Y eso también lleva a que, <coughs> perdón, a que a que se invite a, a, a, a comentar, ¿no? Es cierto que los podcasts yo creo que por línea general no son demasiado comentados. Quitando a lo mejor, por ejemplo, podcast, eh, eh, podcast Linux de Juan Feble, que yo sé que sí, él tiene un, mucha conexión con sus oyentes. Él tiene un correo donde le envían... <coughs> donde le envían comentarios y tal, y además él se molesta en, en leerlo y en contestar esos comentarios eh, en directo, ¿no? Eso, pues quizás es una idea que quizás tendríamos que, eh, que copiarle, que copiarle a Juan, porque yo creo que también eso crea mucha complicidad con, con el oyente, ¿no? Entonces, pues, eh, hay que pensar un poco también quizá cómo recabar esa realimentación del de oyente que quizá todavía no, no la tenemos del todo, ¿no? Eh, bueno poquito a poco, paso a paso, estamos mejorando a nivel técnico, eh, vamos a pensar también quizá cómo, cómo mejorar en ese aspecto eh, esa, esa comunicación con, con nuestro público, con nuestros con nuestro oyentes, con, con nuestros amigos, ¿no? eh, que son en, en definitiva la, la gente que está al otro lado. Precisamente, te me ha adelantado un poco, ahora íbamos a ir con eso, ¿no? de que un cambio importante, que creo que, que lo hemos notado todos, incluso nosotros mismos a la hora de hacerlo, ha sido realizar los podcasts en diferido, intentando mejorar esta calidad de la que estamos hablando, ¿no? Gracias a, también, sobre todo, a la ayuda de Jorge, ¿no? Eh, ¿Sabes si a los oyentes les ha gustado el cambio? Era, no sé, hemos tenido, es verdad que se, como he dicho bien antes, Baltasar, se hizo votaciones y era un poco casi 50-50, ¿no? Si, si se mantenía el directo o se hacía en diferido, ¿no? Sí, Gana, eh, ganando el diferido por poquito ¿no? creo que los números que nos lo dio nos lo dio baltasar efectivamente al final ganó el diferido con, con poca diferencia yo creo que sí la calidad yo creo que se ha notado y, y, y de hecho se ha notado y yo creo que, que la mejor muestra es esa es esa encuesta ¿no? que, que ha salido ganando el diferido ¿no? eh, nosotros ya éramos conscientes de que teníamos que mejorar el equipo eh, cuando hicimos ese podcast especial con, con los podcasters linuseros más famosos de, de, de la esfera castellana pues, eh, y, y con perdón quizás alguno que se haya podido quedar por ahí, por ahí descolgado, ¿no? Pero ya ellos nos tiraron de la oreja y fuimos todavía más conscientes, ¿no? Eh, sí, sí lo, lo voy a contar ¿no? como, como, digamos como a nivel personal, como anécdota personal, cuando eh, el primero que compró digamos un micro más bueno fue Baltasar y haciendo el podcast yo no, no, no lo noté tanto, ¿no? Eh, cuando estuvimos grabando el podcast no lo noté tanto, digo, bueno, pues sí, parece que suena un poquito mejor y tal, ¿no? Pero fue justo después, y yo creo que esto también es labor de Jorge, eh, justo cuando lo escuché al grabarlo, cuando dije, uff madre mía, vaya diferencia, vaya diferencia eh, con el micro que tenía antes Baltasar, o sea, un, una... Un, un cambio de nivel muy grande, muy, muy grande en la calidad de la voz, en la capa, en, en todos los niveles, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me tardó más en llegar a los micros y, y yo ya también incluso cuando entró Jorge, ya lo vimos también que había, había, había un cambio de los niveles de audio, estaban más compensados y todo, ¿no? Y yo creo que también ahora, pues bueno, también ya eh, como, como lo notáis aquí, eh, los que estoy viendo, pues hay un, tengo también un micro nuevo que también yo creo que que creo que lo ven utilizando desde los dos últimos podcasts y creo que también se nota. ¿no? Evidentemente, la, la, todo lo que ganes en calidad, pues se, se, va, se va a notar y los oyentes lo van a agradecer un montón. ¿Vamos a ganar más oyentes con esto? Pues también es posible, porque mucha gente a lo mejor escucha un podcast en, en sitios que no son los más adecuados para, para escuchar podcasts con ruidos y tal. Así que si todas eh, nuestras voces son más claras y, y ayuda a que se entienda mejor, pues evidentemente, a lo mejor haces de un podcast que te costaba mucho entender y que no seguías tanto porque te costaba tanto entender, porque no era tan bueno a nivel técnico. Pues con esta ganancia al nivel técnico, pues evidentemente, pues a lo mejor resulta que ganamos algún que otro seguidor más fijo, ¿no? Con lo cual, pues, evidentemente, todas, todas las mejoras al final hacen, aportan. ¿no? Eh, creo que el nivel en contenido lo, lo teníamos y lo tenemos y lo seguimos manteniendo. Y si vamos mejorando el nivel de calidad eh, a nivel técnico, pues, pues está claro, ¿no? Eh, siempre va a ayudar. Mejor camino, pues mejor será el andar. Ciertamente se, se, se ha bastante el cambio en Baltasar y tuyo con el micro. Y bueno, desde aquí anuncio que es probable que sea la siguiente en tres micro nuevo Y bueno, ya la has revelado un poquito antes tu opinión, pero ¿crees que en un futuro volveremos al directo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mal, eh, yo creo que, que también, mmm, bueno, esto quizá lo tendría que decir Jorge, ¿no? Un poco, ¿no? Pero yo creo que también que hayamos estado tanto tiempo en directo, haciendo las cosas en directo, esto nos da un, como un, un desparpajo, ¿eh? si, si me permitís la palabra, que se, somos capaces un poco de salir de las situaciones un poco más inesperadas y, y esto, pues también, digamos, te da un, un poco, en, en el diferido, te da también esa capacidad, ¿no? Eh, el, la idea un poco de ir sobre el diferido es eh, consolidar todas estas mejoras en el apartado técnico, tratar de incorporar alguna, alguna mejora más y, y dejarlo todo muy bien rodado, ¿no? Y, y una vez que esté ya todo muy bien rodado, pues volver a ese, a ese directo. Hay temas, indudablemente, que, que son interesantes tratarlos en directo, ¿no? Y aparte, pues también volver eh, un poco a esa posibilidad de que, de que el, la gente que nos está escuchando pueda intervenir, eh, ya no, no, no es una cosa que nos solía, no, no, no ocurriera con frecuencia, pero sí es verdad que, que hemos tenido podcasts en que los oyentes nos han lanzado preguntas y las hemos metido directamente en el, en el directo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que ofrecer esa posibilidad de nuevo eh, es importante. Y si no todos los podcasts serán eh, en directo, Tampoco todos deberían ser en, en diferido, o sea que yo creo que sí, claro que sí volveremos al directo, yo estoy, estoy totalmente seguro de eso. Y además se va a notar, eh, la, la experiencia que también estamos ganando ahora con el diferido, con esta mejora de calidad, pues también se, la, la va a notar el, el directo, sin duda. Es verdad que el que el oyente pueda participar puede darle un plus de comunicación, ¿no? Porque si siempre se intenta pues hacer guión con las preguntas y tal... Pero siempre puede haber alguna que se escape o que a ti no se, te, que no se haya ocurrido y tal. Que al igual que algunas surgen con la conversación, puede ser un oyente el que diga, oye, ¿y esto qué? ¿No? Y que ofrecerle esa oportunidad, pues, tiene su plus, como he dicho antes. Está ahí y es importante, sin duda, sí. Pero claro, lo primero es lo primero, vamos a hacer que puedan escucharlo. <ríe> Y cambiando ya de tema, que como ha habido un inciso antes, vamos a hablar un poco de la Academy de este año, que este año bueno, está siendo bastante inusual, que todos sabemos por el COVID, y para no perdernos el Academy, pero no correr ningún riesgo, pues este año se ha hecho de forma online, del 4 al 11 de septiembre, y ya que no vamos a tener un podcast hasta después de esa fecha o justo en esa fecha, no se sé si sabe con seguridad, pues vamos a, a dedicar este, este apartado del podcast. Para los más despistados, Rubén, ¿cómo describirías tú el Academy? Bueno, la Academy, la Academy a fin de cuentas no deja de ser un congreso eh, en el que se juntan, pues todos, digamos, los simpatizantes de, de KD. Y si el Academy es, es un poco más eh, de simpatizantes simpatizantes el Academia Internacional es un poco más de los desarrolladores en sí de KDE o la gente que contribuye activamente a KDE. No es que sobre los simpatizantes ni los usuarios, ni mucho menos, al revés, están todos invitados y los y los invitamos, de hecho, a que vengan, ¿no? y a que escuchen y tal, no ya que se a que conozcan a las personas que, que están dentro de la comunidad participando activamente. no Pero sí es cierto que, que, que bueno, y ya quizá hablo un poco desde desde el haber sido partícipe de un equipo organizador de la Academy eh, y además quizá fue el primer evento grande que se organizó dentro de dejar la Almería o el primer evento internacional porque el primer evento grande que tuvimos fue la conferencia de el PICOM, el PyConest y, y el primero internacional realmente fue el, el Academy, ¿no? Que además fue una cosa ahí un poco casi que inesperada y, y muy bien, ¿no? Pues ahí fue, digamos, donde lo, donde lo viví. El Academy, como digo, no es solo un congreso donde se hacen charlas, donde se hacen tal, sino es un poco ese punto de encuentro donde los desarrolladores primero, o la, o la gente activa, la gente que, que hace eh, la, eh, eh, tareas de cualquier tipo dentro de KDE, tareas de promoción, tareas de eh, página web, tareas de infraestructura, tareas de administración de sistemas, tareas de desarrollo, pues se puede ver la cara. Y, y muchas veces ese... ese mmm, ese vernos las caras también lleva, conlleva nuevas ideas, ¿no? Y, y, de, y de alguna forma es un poco eso, ¿no? Es, es eh, hacer más equipo de trabajo. Y además no es que sea un, solo hacer un equipo de trabajo, sino que es que además se trabaja intensamente. Y es que eso lo he vivido yo. Y lo viví en la Academy, y lo he vivido en la WADEC, y lo viví en la Liocon, ¿no? De, de LibreOffice. Eh, es que se trabaja intensamente, ¿no? esos días no son solo de jiji, jaja, qué guay, o oh, mira tal, hostias, que voy a apostar, o oh, joder, mira qué gordo te has puesto, o oh, oh, madre mía, estás estupendo, sino que además, o oh, cuánto tiempo, eh, es el momento también de darse abrazos. Eh, entiendo que cuando nos volvamos a juntar todos después de, del COVID, este, pues lo mismo los abrazos no están tan tan a la orden del día. Eh, pero bueno, no solo para darnos abrazos, sino que además que se trabaja intensamente, ¿no? Los, los talleres estos que les denominan ellos, el, el, los puffs, ¿no? Es of friend que eh, son eh, pájaros del mismo plumaje o algo así, la traducción directa del inglés, pero que en español son, o en castellano se, el refrán que se acomoda es eh, lobos de la misma camada, creo que es el, el, el equivalente. ¿no? Que son lobos de la misma camada, digamos, pues son personas con los mismos intereses que se juntan, ¿no? Y ahí se trabaja intensamente, ¿no? Porque eso eh, de ellos se cogen sus pizarras, empiezan a anotar ideas, empiezan a tal. Siempre hay alguien que dirige, ¿no? Digamos, como que es el, que, el catalizador de, de que salgan esas ideas y esas propuestas, ¿no? Y, y son días que, que, que trabajan esas horas, muchas, muchas, porque se trabajan horas. Yo no sé si el, los programas son siete, ocho horas de, de trabajo, y además siempre tienen. Esa, ese puntito extra de que después pues siempre hay unas actividades sociales, que son las que realmente hacen equipo. ¿no? Entonces, eh, definir en dos frases eh, la academia es eso, un punto de encuentro para toda la comunidad eh, activa y simpatizante de, de, de los proyectos, en este caso de KDE, donde además se trabaja en, en ideas que ya se vienen trabajando digamos, de forma remota, en línea, a través de listas de correo y foros, pero de una forma, digamos, un poco más eh, tradicional, eh, presencial, eh, y que se discuten y que además sirven para generar nuevas ideas. Eso sería, digamos, una academia. Y bueno, ya para terminar de animar a los oyentes a asistir, que espero que al final sean todos. Sí. ¿Cómo y dónde nos podemos apuntar para poder verla, para poder asistir más bien? ¿Y si hay alguna fecha límite? No, creo que para el registro no hay ninguna fecha límite. Eh, la dirección es, y te la voy a confirmar, es academy.kd.org. Efectivamente, esa es. Academy con Y y con K. O sea, para cualquiera que nos esté escuchando es A. K, de kilo, A, D, E, M, Y, punto, K, punto, Y ahí ya tenéis pues, las distintas ediciones, pincháis en el año 2020 y ya os lleva pues eh, un poco a toda la información eh, disponible de la Academia. no pues eh, Llevar a la página de registro, eh, anunciarán el programa cuando esté totalmente confeccionado y todo el tema de los talleres, etcétera, etcétera. Eh, me imagino que una vez que estén los programas, digamos, disponibles, pues ya pondrán los enlaces a los que conectarse. Eh, creo que lo que se va a hacer es eh, una sala pública que conectará con la sala privada donde estará el, el, el orador eh, y, y habrá una persona moderando. O sea, digamos, eh, esa persona su labor será estar al tanto de lo que se va comentando en la sala pública. Si hay preguntas se las transmitirá al orador pero para evitar que haya una profusión de mensajes en los chats internos de la sala, pues eh, se ha decidido hacerlo de, hacerlo de esta forma, digamos, eh, eh, con esa sala privada para que el orador pues, de, de, cuente un poco con esa tranquilidad, que ya que eh, es un poco más frío hacerlo, hacerlo en línea, pues eh, por lo menos cuente un poco la tranquilidad de saber que a nivel técnico todo está yendo bien y hay una persona atenta a cualquier tipo de pregunta que, que, pueda, que pueda haber. ¿No? Eh, entonces, eh, al final es, es esa página academy.kde.org. Eh, ya entráis ahí, pincháis eh, 2020 y ahí se irá publicando toda la toda la información que yo creo que ya no tardarán en breve, eh, vamos, ya habrá, ya hay mucha, yo creo que ya hay mucha información, pero que en breve terminarán de terminarla toda, porque recordemos que es del 4 al 11 de septiembre, o sea, es que nos queda menos de un mes, nos queda menos de un mes, está aquí al lado ya. Se está a la vuelta a la esquina, efectivamente. Sí. Uh -huh. Pues espero que asista a todo el mundo La verdad, porque tiene pinta de ser muy Muy interesante sí, sí, sí. Las charlas son en inglés, pero Bueno, yo creo que el inglés eh, Más o menos Bueno, hay que tener un nivel Hay que tener un nivelillo, pero Yo creo que más o menos Como no todo el mundo es eh, Angloparlante nativo eh, Pues más o menos se entiende Mi experiencia, si le vale, yo soy Un negado en inglés Si y, y, y Baltasar dice que que él le cuesta y tal, que los chapurrées y tal, no. Baltasar, ya os garantizo yo que Baltasar habla bastante bien inglés. Yo soy un total negado en, con el inglés. Y aún así, os puedo decir que los he tratado en persona y quieras que no siempre en persona, no dando una charla, digamos, una conversación informal, suele ser más difícil entender. Y yo, más o menos, he conseguido entenderme con ellos. O sea, y si lo he conseguido yo, esto está al alcance de todo el mundo. Con seguridad lo digo. Así que no temáis porque sean en inglés. Y darle, estar atentos, que hay charlas, yo ya he, intent, ya he estado viendo algunas de las que ya hay confirmadas y son charlas realmente interesantes, así que no, la, no las perdáis. Y además siempre tenéis la oportunidad, como son en línea y de alguna forma también quedan grabadas, porque si en algún momento os perdéis, podéis pues darle para atrás y volver a escucharlo. O sea que, que esa facilidad también un poco la tenéis, ¿no? Y van a ser charlas interesantes. Y ya os digo que no, no os asuste mucho el inglés, porque, eh, bueno, pues a un inglés nativo... Es cierto que será un poquito más complicado de, de entenderlo, pero a los chicos alemanes o a los chicos... Eh, bueno, a los indios sí es un poco más... A los indios de la India sí son un poco más complicados de entender porque tienen un inglés un poco de aquella forma. Pero, digamos, a, pues, a un francés, a los alemanes o a, o a los italianos tienen un inglés que es bastante, bastante fácil de entender. Que, bueno, sí. tengo, que hacer, tengo, una, tengo que hacer una excepción hecha. Y lo digo así, públicamente. Alex tiene un nivel de inglés increíble, porque yo no lo entiendo. <risa> vale. Si yo lo entiendo, es que tiene un nivelazo de inglés. Y yo Alex <risa> cuando habla inglés no lo entiendo. Y es porque, y, y, o sea, y el resto de la gente sí no entiende, y es porque tiene un inglés que que tenerlo casi nativo o algo así. No, y también, mmm, a lo mejor la primera charla cuesta, ¿no? Cuando estás empezando a escuchar el inglés, te cuesta al principio, pero es verdad que... Poco a poco al final uno se hace el oído rápidamente y aunque no entienda alguna palabra, el contexto se entiende. Y además seguro que estarán pues, bien hechos con su diapositiva o lo que sea. Sí. Se le podrá seguir el hilo yo creo que sin ningún problema. No sé es que no se sepa absolutamente nada, nada, nada de inglés. Sí. Pero que con un poquito al final se puede entender. A no ser que ya sea una charla muy específica de algo. Pero vamos... No, que igualmente incluso, yo animo, ¿eh? Que... Incluso las la charlas más específicas a veces suelen ser más fáciles de seguir, porque como desgraciadamente la informática se terminan se utilizan tantos términos anglosajones, al final resulta que te están hablando del framework y de las librarías y de no sé qué y dices, perfecto si están hablando en castellano. <risa> <risa> ya ya lo sientes como tu propio idioma. ¿no? Claro. Claro, entonces por eso a veces las, las más técnicas son más fáciles de seguir que, que digamos las que son un poco más generales, ¿no? que utilizan un poco más de, del hablar más del día a día. Y yo me he dado cuenta que el inglés, cuando le, a mí me cuesta más, más entender el, el hablar de cualquier cosa, el hablar del pan, como se dice, que, que el hablar de forma técnica. Bueno, yo en es, precisamente eso no, no lo había tenido en cuenta, pero es verdad, se puede hablar de esa forma, así que con más razón todavía animo a, a que se apunte todo el mundo <risa> y bueno en definitiva ya terminando el podcast la temporada que hemos tenido ha sido ha tenido un gran cambio el formato como ya hemos comentado mejorando la calidad y que poco a poco pues la vamos notando y sin dejar de intentar mejorar además hemos contado con temas variados e interesantes con magníficos invitados con los que es todo un placer hablar con ellos y sin duda aprendemos todos, incluso los que estamos en el propio podcast de ellos. Y bueno, volveremos en septiembre con nuestra mejor intención, las mismas ganas de mejorar y nuevos temas para la séptima temporada. Recordamos que estamos abiertos a cualquier sugerencia, solo con, pues, quiero que se hable de esto, o que lo tenemos en cuenta. Y nada más, si quieres añadir algo Rubén, es tu momento. Bueno, quiero, quiero felicitarte por tu primera temporada, que ya con esta ya la has cumplido, completa. Y, y nada, la has hecho muy bien, realmente bien. Estamos muy contentos con, con tu labor y, y además con, se, seguimos contando contigo a tope para la próxima temporada. para No para la próxima, sino para la próxima, para las próximas 10 o 20 temporadas contamos contigo. Así que felicitarte, darte la enhorabuena por, por tu excelente labor y, y, y animarte a seguir así que además este ya lo has conocido tú y te ha salido te ha salido estupendo Pues muchísimas gracias porque es verdad que bueno empezar siempre da, da unos nervios o un algo y sabes que bueno que ves que me felicita o lo que sea, que me felicitáis pues, reconforta por lo menos no lo hago tan mal y bueno aquí me tenéis para dar la brasa por lo menos cinco temporadas más y, más, más, y más. más y gracias a vosotros por contar conmigo, de verdad no, no, ha sido, ha sido un placer de verdad María. estamos todos contentísimos gracias y bueno, ahora sí, concluimos el podcast con el cual cerramos la sexta temporada y hoy toca dar las gracias a ti Rubén, que ha estado con nosotros toda la temporada y esperamos que también sea así por muchas más Vamos, vamos a intentarlo, yo espero que, sí. <ríe> <ríe> espero que sí. Y si no, tengo la confianza de que lo dejo el podcast en buenas manos. Lo no tengo que... claro. Gracias. Y gracias a Baltasar, que aunque se haya ido, pues... También quiero agradecerle desde aquí por estar con nosotros una vez más. Y agradecer una vez más a Jorge por la excelente labor en el control técnico y la producción. Que... Esperemos que se afiance y que podamos dar la mayor calidad posible. Como siempre, mucha, muchísimas gracias a todos los que estén al otro lado escuchándonos, que sin vosotros no, esto no sería posible. Y antes de marcharnos recordado brevemente de que contamos con el grupo de Telegram, Caña y Brava, como ya hemos mencionado en algún momento del podcast, y que podéis encontrar pues, los podcasts anteriores y este mismo, próximamente en distintas plataformas como arkis.org, ivox e o spotify como siempre ya sabéis si os gusta el podcast de a me gusta pulgar arriba y si os gusta muchísimo o si no <ríe> invitamos a que os suscribáis al canal que bueno tiene cositas interesantes también pedimos ayuda para la difusión de los programas porque contamos con vosotros para llegar más lejos sin duda la mejor publicidad que hay es el boca a boca y contamos con ellos Muchísimas gracias a todos por estar ahí, un abrazo y cuidaros que seguimos conviviendo con, con el virus, que con suerte pues podremos deshacernos pronto y nos vemos en septiembre. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. La música que hemos usado es Total Happy Up and Sunny de Sasha Ende. Se puede encontrar en filmmusic.io con una licencia Creative Commons Atribución 4.0. Colaborado en este programa Rubén, Mari Carmen y Baltasar como presentadores. A los controles técnicos y en áreas de producción, Jorge Lama. Podéis encontrarnos en Twitter, más todo en Instagram como KDE barra baja Hispana. Y en el grupo de Telegram KDE Cañas y Bravas, KDE guión Canas Bravas. Este podcast se encuentra licenciado bajo Creative Commons atribución 4.0.